La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Judicial Duarte impuso tres meses de prisión preventiva contra 12 personas acusadas de penetrar de forma ilegal a propiedad privada. La medida deberá ser cumplida en la fortaleza Duarte de esta localidad. El propietario, Joaquín Reyes García, con documentos en mano, aseguró es el propietario legal de los terrenos. Mira, mi terreno fueron invadidos el 27 de enero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 ...lo han ocupado así... ...Agrega ha recibido amenazas de muerte... ...amenazado, casa quemada... ...me mataron un caballo... ...me destruyeron la propiedad en parte... Eh, ...una parte de la propiedad... ...entonces eh, me amenaza de muerte... ...amenaza para mi empleado... ...el cual está ahí asustado... Eh, ...yo pido que, que... ...que por favor la justicia... Eh, ...haga su trabajo... ...poniendo un ejemplo... ...la policía general me ha dado un buen apoyo...